Bueno, seguimos acá desde el, desde el Club Cefi y acá de Villa 6 con la captación de Vélez y estamos con la gente de Vélez. ¿Tu nombre? Eh, Walter Daniel Mauriño. Bueno, Walter, muchas gracias por estos cinco minutos. Eh, ¿Cómo es esto de preparar una captación para chicos más chiquitos? Sí, nosotros eh, vamos a todos los clubes de los barrios y buscamos al, al mejor de cada club, digamos. Claro. En, eh, como Vélez tiene la vara muy alta, entonces buscamos al mejor de cada club. No, no buscamos para escuelita o... Buscamos al mejor siempre. ¿Qué, ¿Qué se busca en el, en el chico? Por, por decir, que, que ya patee con las dos piernas. Que... Sí, que, sí que, que sepa tener la ubicación en la cancha, cómo, cómo dominar el balón, eh, que sepa cómo orientarse, cómo desempeñarse dentro del campo de juego. Mm. Co eh, Parece loco, sí. pero a, a, a temprana edad ya, ya lo llevan en los genes ahí. Vélez claro. no sé. Be se caracteriza por ser uno de los clubes o, o el, el club que con el tema de la fábrica, le dicen la fábrica, eh, se especializan en eso. Se ven perrones, se ven mulet, se ven los chicos que jugaron contra River, que eran 10 de Vélez. Sí, hay un montón. Sí. Eh, de esos chicos... Que, que, que jugaron contra River. Vos tuviste la, la oportunidad de. No, no, no, yo no, porque yo hace poco, estoy, hace ah, dos bien. años que estoy en la, en la captación de Vélez, pero sí mis compañeros tuvieron la suerte de, de dirigirlo a muchos de ellos. Eh, es un semillero grande y, y sí, es una fábrica de jugadores, como. Es una fábrica de jugadores. Lo primero ¿no? que no nos dicen a nosotros cuando vamos a la captación de Vélez que, que sí. Hmm. De, una fábrica de jugadores. ¿Cómo viste vos la, eh, sí, la una... convocatoria en el día sí, de hoy? Sí, una convocatoria linda, eh, gente sana y, y chicos con, con muchas ganas de, de, de integrar nuestro plantel. Bien. Nosotros ca... estamos sí, eh, para... en toda la, eh, Nosotros somos los encargados de toda la zona oeste. Ah, bien. Eh, junto con Luis Castelli y con eh, Nicolás Gutiérrez. Eh, vamos, todo lo, hacemos todo lo que es la parte de zona oeste sí. y bueno, y, y vamos buscando cada huequito, cada club del más chiquito al más grande para, para ir eh, potenciando en otros otro planteles de, de las infantiles, ¿no? Y después lo llevan a la Villa claro, Olímpica. Ponele, acá vine yo en el verano pasado, sí. eh, en la pandemia, <risa> sí. cuando, cuando está la pandemia vine acá y llevamos un chico que, que hoy integra nuestro, nuestro plantel acá del CEFI. Ah, bien. Así bien, que, bien, bien. recién por acá. Así que bueno. Eso eh, es y debe, debe ser este, complicado, primero internamente en Vélez, el hecho de tener una, una fábrica, como dice, una cantidad Uy. de chicos este, con aptitudes muy a muy buenas. Sí. Y después tener que empezar a hilar fino en lo que es la selección de ellos. Y luego, como vos dijiste bien, es decir, al tener la vara tan alta, cuando salís afuera de Vélez y andás en los barrios. El sí, está por eso a difícil, veces ¿eh? nos pasa que también un técnico me dice: Tengo a un. no sé lo que juega. Y vos, cuando lo vas a ver, juega bien el nene, pero no cumple las la expectativas que nosotros, al tener la vara tan alta, a veces no cumple las expectativas que nosotros buscamos. Pero es un buen jugador que quizás en otro club del ascenso podría ser titular indiscutido. Claro. En otro club, no por ahí capaz que te, no, no llega a las condiciones. Pero sí, la verdad que... ¿Y cuáles son las cosas básicas que vos Yo en un jugador miro tres cosas, por decir, cómo mamito? para, qué sé yo, cómo para la pelota, si, se, si la pasa bien a otro, o cómo... Sí, lo, lo yo lo, lo primero que miro del juego es cómo se ubica en la cancha. Cómo se ubica en la cancha y cuando, cuando le llegó el balón, cómo lo dominó. Ahí ya sabemos claro. más o menos, ya tenés ahí... Si se ubicó bien en la cancha, ya sabés que el nene tiene noción de lo que es el, el fútbol. que cuando paró el, el, ¿Y la, pelota, para la pelota, claro, ya sabés si que tiene buen dominio de balón. Está bien, si para la pelota, si la para en un toque, claro, si sí, sí, gira sí. y la pasa Exactamente, recta. si levantó la cabeza, si un pase en profundidad y todas esas cositas que vamos aprendiendo. Que lo, lo, o sea, lo que jugamos el fútbol... Lo sabemos, pero vamos siempre aprendiendo, siempre vamos estudiando para perfeccionarlo mejor. Claro. Alguna vez hemos visto captaciones en otros clubes y, este, y después le preguntábamos a los técnicos, y me decían, de repente vienen padres a protestarme, pues me llueve, pues mi hijo estuvo como 10 minutos y no le eligió. Y la persona decía, bueno, pero estuvo 10 minutos, pero le pegó mal a la pelota, no claro. la paró bien nunca, claro, claro. Este, parecía que participaba, pero no era efectivo, claro. algo de eso ahí Por sí. eso, y hay muchos chicos que ponerle que los padres lo llevan y, y capaz que el nene no quiere jugar a la pelota. Claro. Y vienen obligados y, ah, y ellos claro. no saben que, que, que lo hacen pasar un mal momento al nene. Claro. De, y hay chicos que ya lo llevan en la sangre, ya sé, ¿sí? claro. son muy chiquititos y... Y, ya... ¿Y, tu, ¿Y tu relación personal con el fútbol? ¿Cómo empieza? No, también, con, sí, también con, con mi, mi papá tenía un club de, de barrio ¿De llama... dónde? En Satélite, yo ahora fundé un club hace Ay, cuatro mirá. meses, fundé un club de cancha de once ah, en Moreno mirá, y se ¿Cómo se llama? Se llama? El club Social y Deportivo Satélite ¿Y, de y estamos, queda? estamos sí, sí, eh, queda en Satélite, en Barrio Satélite Está bien. Es la primera vez en la historia del barrio de hace 45 años que somos fundadores del barrio y la primera vez que hay un club de barrio y, y estamos revolucionando todo. De... Claro, papá? Mi papá de chiquito no nos inculcó esto, teníamos un club de barrio que no, después no funcionó y bueno, y ahora eh, el hijo, le... Claro, un club le, de le diste la forma. Sí, sí. Así que bueno, estamos contentos, estamos participando en el torneo de Vita, en Moreno, ah, y, así que vamos bien y bueno eso también va a ser una, una de las sedes de nosotros para también para captar jugadores para Vélez también, claro. ya vamos a estar en nuestra propia casa, como puede hacer catación también para, para, para seguir creciendo en semillero, como, como sí, quien dice. Sí, sí, sí, sí. sí. sí Y aparte, lo oeste está lleno de, sí, sí. de jugadores. Yo, yo me conozco todos los clubes de barrio, sí. del más chiquito al más grande, porque desde claro. de, de chico que, que ando en esto. Y somos gente que, que estamos trabajando acá en Beli, que somos muy conocidas en la zona oeste. Y bueno, eh, así que ponele vos, tenés un jugador, de, no sé, de eso del club, ponele la Sonia. Me decís, che, mirá, Dani, acá tengo un jugador que. Mi lateral derecho, que de categoría a poner, yo qué sé, 2017, sí, 2018. Sí. Y bueno, ya, eso a nosotros nos facilita también. Porque a la persona que nosotros estamos yendo al club, esa persona ya sabe el. El paladar que tenemos nosotros, claro, ¿no? De, claro, claro. De pero además, tenemos la vara alta y buscamos claro, al mejor. Pero además, sí. vos venís y sos captador y mostrás este escudo y venís de Vélez, sí, sí. es diferente que de repente hay captadores que son, digamos, particulares. Sí, sí, sí, ¿no? sí. sí ver, yo... Me parece que Vélez ofrece o las instituciones Sí, me ha, me ha pasado ir a una captación en el Club Defensor del Chaco sí. y estaba la escuelita de Macherano también ahí. Claro. Y cuando llegó la escuelita de Macherano, todo, uh, la escuelita de Macherano, después llegó, se yo con la, con la sí, ropa, que, que fui invitado también por un, por un defensor de Chaco y bueno, fueron las miradas para nuestro lado, claro, <risa> por suerte, claro, por suerte. Claro, pero bueno, claro. y te puede llegar a, a, a ocurrir en contra y bueno, tienen que bancaterar también. Pero por suerte a mí no me tocó eso. Está bien. Está bien <risa> bueno, uno conoce que en el fútbol argentino hay sí. dos escuelas de sí, fútbol infantil sí. que son Vélez y Argentinos Juniors, sí. ¿no es cierto? O, hoy en día, hoy en día la, la, la vara está un poquito más inclinada para otro lado hoy. hoy en día, hoy en día nosotros competimos con claro, el alto nivel con, con, con River y con la Hoy en día... Ah, con la sí, nus también. River, no verdad. Vemos que se ha recuperado sí, en los sí, últimos ocho hoy años. Nuestra, nuestra competencia hoy en día es, es River y la nus Ah, mira, no Así sabíamos no. lo de la nus que sí, estaba... Sí, sí, la nus tiene buenos perfiles. Bueno, de infantiles. Alegra, no sabíamos. ¿no? Así que, eso, bueno, institucionalmente, ¿no? Nosotros estamos en la vara alta ahí. Ah, mira, sí. no sabía sí, eso. No sabía. De River, sí, porque River tiene... A, lo, a los chicos los tiene acá en Hurlingham, ¿viste? Sí, en sí, en sí. Pasto. Sí, pero... Está es parejo con nosotros, ¿no? la sí, verdad sí, que sí, sí. hoy en día River y nosotros estamos allá arriba. Y nos mirá del lado que vos quieras mirarlo, está pareja la está cosa. Muy bien, está muy sí. bien. Y personalmente vos, te, te, te hago una pregunta: ¿cómo, ¿cómo viste vos ayer a los chicos? Eh, ah, a, mí o, o, o en la... a mí me encanta y me emociona porque todos esos claro. chicos pasaron, o sea, por, eh, por fueron ejemplo, casados va... por mis compañeros hmm. y vivido y. Yo, yo digo, yo soy hincha de Vélez, ¿no? Ya lo sabe la gente. Yo digo que Valentín Gómez es como un otamendi, ¿no? Sí, sí, sí. Va, va a sí. ser un otamendi, digo yo. Sí, sí, son chicos que, que tienen sentido de pertenencia, que es importantísimo. Mm. Al, al tener sentido de pertenencia ya es, es caracterizado de otra manera. Está bien. ¿no? Sí. Y ya lo lleva la sangre y ya va siempre corazoncito ahí, ¿no? <risa> Muchas gracias por, esta, no. por este ratito no, y gracias bueno, a todo, ustedes todo y lo bueno, mejor para ustedes. Esperemos vernos dando una vuelta olímpica. Ah, obvio, obvio, obvio. Así no, que bueno. Dale. Bien. Muchísimas Quédate gracias. Que todo muy bien. Chao, Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, pe, bueno pe, vamos. nada, sí, estuvimos acá desde el Club Cefi de Villate 6. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y muchas gracias de vuelta al club por, por la invitación. Esto fue la hora de Hurlingham, que como siempre decimos, los protagonistas son los chicos y los clubes de barrio. Que ande todo muy bien.